Alex Díaz, alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este viernes a la juramentación de Siquio NG de la Rosa y otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, realmente nosotros respetamos el derecho de cada quien. Recuerde que la constitución nos eh, da a nosotros eh, una serie de normativas. Eh, ...donde está el libre tránsito, la libre expresión, la libre asociación... ...y por lo que eh, nosotros no vamos a contradecir, ¿no? ...la intención y la voluntad individual de cada persona... ...nosotros sí, lo que le deseamos es toda la suerte... Eh, ...bueno, en lo que corresponde y respecta al PRM... Eh, ...pienso que lo que eh, se debe es de seguir fortaleciendo... ...los vínculos internos y hacia afuera que los que están en posiciones puedan, la sociedad, valorarlo, ¿verdad? De una manera que garantice el porqué del nacimiento de este partido, sus concepciones, su espíritu. Y entonces la sociedad también va a medir esos símbolos de ese partido de la manera que usted pueda obrar. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco